Hacer, sí, yo quiero hacer una, una contribución a, a este diálogo sí. Enriquecedor, ¿verdad? Tal vez se pueda analizar Las elecciones terminaron así 48.72% para Gonzalo Para un total de 911.923 votos 911 911.000 sí. 47.29% para Leonel Para 885.000 La diferencia es de 26.690 ¿A dónde quiero caer? Hay 7.372 mesas que participaron. De esas 7.372 mesas, cuando estaba el 81% escrutrado, 5.971, se empezó a ver una tendencia algo sospechosa. Faltando 1.401 mesas, empezó a hacerse el proceso de cambio a favor de Gonzalo, con una proporción porcentual que concluyó en esa 1.421 mesa con un 8% de diferencia a favor de Gonzalo, cosa que no se dio en ningún proceso de la trayectoria de las mesas anteriores, de las 5.000 y pico. Yo como ciudadano, a mí, tienen que explicarme cómo se hace. Cómo es posible. Estadísticamente, yo consultando a profesionales estadísticos, a profesionales también de la informática, me dicen, bueno, la estadística tú puedes decir que no hay cosas imposibles, pero esa, <risa> esa, se acerca a lo imposible. A lo imposible. Tenemos una llamada días. Buenas. Muy buena, full. buenas, Ful. <risa>